Hola, yo soy Óscar Gallo y hoy veremos qué significa manejar comunidades. El trabajo del Community Manager es más que publicar en redes sociales. Significa definir planes, objetivos y protocolos para darle sentido a tu presencia en línea. Empezamos. Para que un grupo de personas sea una comunidad, deben compartir algo. En internet, nos unimos a un canal, un foro o una red social porque nos interesa un tema. A partir de ese tema nos relacionamos y compartimos con otros, para bien o para mal. Para consolidar esta unión de intereses, debemos conducirlos hacia algún lado. Los moderadores tienen el rol natural de ordenar y mantener el rumbo de un debate. Deben tener autoridad y conocimiento sobre sus miembros para ser efectivos. El Community Manager es un moderador de foros con enfoque de marketing digital. Debe conducir a su comunidad como estratega, definiendo reglas y objetivos. El hecho de unirnos en comunidad significa que compartimos gustos o valores. Como cualquier grupo de personas, hay una cultura y reglas no escritas. En algún momento, él o la CM deben dejar claros cuáles son las reglas y los principios del grupo. Como un pequeño pacto social, su papel es ordenar las interacciones. Por ejemplo, evitar que las personas del grupo se desvíen del tema de conversación o prevenir situaciones donde algún miembro perjudique o incomode al resto. La cultura también otorga prestigio y permite crear nuevos líderes en los grupos. Estos líderes pueden ayudar al community manager en sus objetivos o perseguir los suyos propios. Cuando pensamos en CMs, pensamos en las tareas de publicar y comentar. Publicar es proponer una conversación, además de informar y persuadir. El contenido y las conversaciones son lo que mantiene la actividad en el grupo. Aun si tu objetivo es vender, no todos tus mensajes pueden ser de publicidad. Apelamos al mismo interés que trajo a tus seguidores al grupo para mantenerlos. Cada cultura grupal tiene una personalidad y eso debe definir el tono de tus mensajes. Hay casos donde el humor es apreciado y otros donde vale más responder rápido. Encontrar lo que mejor funciona es un proceso con ensayo, errores y mucha observación. Como CM cada acción que realices debe ayudarte a cumplir un objetivo, siempre debes tener en cuenta por qué existe la comunidad y cómo saber si funciona. Para esto echamos mano de las estadísticas y nuestros indicadores o KPIs. Las plataformas modernas ofrecen muchas variables para consultar esto. Más que abarcarlas todas, hay que ubicar cuáles afectan o reflejan nuestros KPIs. Más seguidores no siempre significan más ventas o mejores compradores, pero sí pueden tener relación o darte mayor audiencia para reforzar mensajes de venta. Por eso tenemos que aprender a interpretar los datos más allá de lo que dice la plataforma. Trabajar con comunidades en línea es una tarea que tiene muchos matices, requiere creatividad, análisis y buen tacto, a veces hace falta más de una persona, pero si se hace bien te acercará a la misma gente que sacará adelante tus proyectos. Eso fue todo por hoy, no se olviden de dar me gusta, seguirme y suscribirse.